Bueno, estamos ya miércoles y Cosido mantiene su escaño. Menuda vergüenza. Senadora Rudy, hay que tener valor para acusar a otros de utilizar mal el dinero de todos. Ustedes, el partido de la corrupción. Miren, su obsesión con Cataluña es de manual, señorías del PP. El disparate de hoy es queremos otra intervención de la economía catalana. Senadora Rudi, ustedes hacen cuanto pueden para que no pueda existir normalización. Algunas consideraciones. Uno, a nivel técnico y aunque les dé igual. De la misma manera que el procedimiento del 155, no permite intervenir políticamente una autonomía en base a, inter, a intenciones y discursos. La normativa relativa al FLA no permite intervenir económicamente una autonomía en base a intenciones y discursos. Como ya es habitual, no hay sustento normativo alguno para lo que piden. Dos, Cataluña necesita dejar atrás la parálisis y ponerse en marcha. Un gobierno que gobierne y unas cuentas que distribuyan bienestar entre su gente. Lo último que necesita Cataluña es la intervención económica por parte del Estado, que piden hoy, otros 155 que pedían el pleno anterior o excepcionalidad policial, que pedían el anterior del anterior. Lo último que necesita Cataluña es a ustedes y nosotras haremos todo lo que esté en nuestras manos para que ustedes, pirómanos, no gobiernen. Tres. Su moción se refiere a la intervención económica del año 2017. Parece que nos recuerdan que su ministro de Hacienda fue quien hizo decaer la intervención económica del año 2017, derogándola en el mes de diciembre de ese año. Así que, ¿pueden ustedes dejar de decir esas tonterías de que el Gobierno paga peajes al independentismo? Si, cree, si creen ustedes que levantar la intervención económica de Cataluña era un peaje, lo pagó Montoro. Cuatro, Están ustedes atascados en 2017, hasta el punto que la orden que reclaman que se aplique hoy es la del 15 de septiembre de 2017. superenlo. Cinco, No hay nadie en Cataluña que a estas alturas no sepa que lo que protagonizaron los partidos al gobierno en Cataluña el pasado otoño fue básicamente gesticulación y declaración. Ustedes aportado, aportaron toda la materialidad al conflicto. Intervención de la economía, hostias y jueces, hostias y jueces, señoría, hostias y jueces. Ustedes, más que nadie, han hecho material al proceso. Y seis, un apunte a futuro, al fondo de la cuestión. Esto que van repitiendo, también en esta moción, de que el orden constitucional lo aprobamos todos los españoles, es falso. De entrada, su partido se partió en la votación, algunos abstención y otros en contra de la Constitución. Pero lo relevante es que tres de cada cuatro ciudadanas y ciudadanos de la España de hoy, por edad, no pudimos votar la Constitución. Así que quizás sea tiempo de revisar esa ley, quizás sea tiempo de revisar esa ley, quizás la España de 2018, tranquilos, quizás la España de 2018 desea para sí otro marco, otro marco normativo, otro encaje nacional, mayor blindaje del bienestar, o que a la jefatura del Estado se acceda por herencia, no se acceda por herencia, sino por democracia. La Constitución no debe ser piedra, sino papel de encuentro. Vale ya de utilizarla como arma arrojadiza. No les pertenece, ni siquiera la votaron a favor. Y termino. Dejen en paz a Cataluña ya. Dejen en paz a Cataluña ya. Las obsesiones tienen cura, en serio. La suya es grave, pero de todo se sale. Muchas gracias, señor